Amigos, retornamos por aquí nuevamente como les decía al hacer la pausa ya con la presencia de Luis José Chávez. Luis, querido. Hola, hola. ¿Cómo te sientes, hermano? Por el momento bien. Excelente, qué sí, bueno. Señor. Es importante. Eh, bueno. Cuéntame, nada. Luis. Tú anunciabas que con motivo del aniversario del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez íbamos a poner sobre la mesa el tema de su vida. Sí, y Básicamente, a propósito de las relaciones que yo mantuve con el doctor Peña Gómez en el ámbito político desde muy joven porque yo lo conocí a él siendo reportero sí. yo comencé el ejercicio periodístico en los medios a los 20 años sí. y además venía también de un activismo social gremial clubístico comunitario, que también me permitía a mí tener un nivel de interacción con lo sí. que pasaba en mi país y con la política. En consecuencia, yo conocí al doctor Peña Gómez eh, muy temprano. Sí. Pero claro está, debo decir que yo descubrí que Peña Gómez y yo éramos, pa éramos del mismo pueblo, sí. nacimos en el mismo lugar en Arroyo de Agua sí. o, en, o en Loma de Guayacanes. Cuando yo vine a la capital, que mi familia comenzó a hablarme y a decirme, mira, ese señor que habla en los medios, ese señor nació allá, en un sitio que le llaman la Loma del Flaco, que estaba a un kilómetro y pico de la casa de mi abuela Mamá Popa, sí. donde yo nací, en Loma de Agua, por donde, por donde pasa detrás un, arro, un, un riachuelo. Donde yo a veces conseguía jaiva. Sí. <risa> bueno, el asunto es que, a, a, estando yo en el ejercicio periodístico, fue cuando co comencé a acercarme al doctor José Francisco Peña Gómez. Acudí, acudí a eventos políticos, donde él era protagonista. Y, y vamos a decir que lo conocí de cerca. Pero hubo un momento, hubo un punto de inflexión, que fue cuando el doctor José Francisco Peña Gómez... Estando en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Dominicano en la avenida Independencia, casi esquina, doctor Delgado, eh, fue apresado por la policía a raíz de una denuncia que él hizo sobre la muerte de una persona o de un joven cuyo cadáver fue lanzado cerca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El doctor Peña Gómez se refirió a eso y citó una, una revelación de un dirigente eh, estudiantil del PRD llamado Fran Bruján de Guachupita, que dijo que, ese, que esa persona que murió fue llevado por un vehículo de la policía y lanzado en la avenida Correa y Sidrón. Sí. El doctor Peña Gómez citó eso. Y entonces la policía de, de ese momento entendió que eso era una difamación con, del doctor José Francisco Peña Gómez. Y en vez de someterlo a la justicia, fueron a buscarlo preso. Uh -huh. Y yo estaba ahí. Yo estaba al lado del doctor Peña Gómez en el momento en, el, en que el coronel Benito Monción Leonardo, que era, por cierto, un oficial muy caballeroso, ¿Sí? se presentó a convencerlo de que fuera detenido el doctor Peña Gómez en principio se resistió y dijo que no iba pero aparentemente razonando la situación eh, estando ahí un aparataje policial bastante notable entonces él decidió pues acudir acompañando al coronel Benito Monción Leonardo y yo estuve ahí en ese momento más adelante siendo yo reportero de informativo nacional, bueno, ya no era reportero. A los 21 años yo había sido designado director de prensa del noticiero informativo nacional de Radio ABC. Sí. Eh, y, y yo siempre digo, no me cogieron a mí por mi talento, sino porque yo tenía la vocación de trabajar todo el tiempo que me pidieran. Yo sí, hacía sí. tres noticieros. Uno comenzaba a las 5 y media de la mañana. De manera que yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana, llegar a Radio ABC que estaba en la Liban de Espinosa de Villas Agrícola, comenzar a preparar los titulares y luego, lógicamente, compartir con los demás reporteros que sí. madrugaban la producción de las noticias de la primera emisión. Me correspondía también... Eh, producir el noticiero de las 11 de la mañana y el de las 5 y media de la tarde. De manera que, para que nadie vaya a creer que yo era un niño superdotado, un sí. muchacho con apenas 21 años eh, y que había sido designado director de prensa en un, pro, una, un programa que lo hacía Juan Nova Ramírez, que lo hacía Freddy Ortiz, sí, sí Landrón, Landrón, perdón. Y, y, Eddie, y Eddie García. Freddy Ortiz, el hombre de la frase. Ah, ah, bueno. Y también y también eh, un locutor de Radio Cima, sí. apellido Ortiz. Debo recordarme en cualquier momento. Bueno, El asunto es que, eh, siendo yo director de prensa de Informativo Nacional y reportero, porque también tenía un motorcito y era el que salía a cubrir sí. las informaciones. A, a buscar también sí, la información. Sí, sí, sí, la, salía todas esas cosas. Y bueno, en esas circunstancias, naturalmente, yo conocí al doctor José Francisco Peña Gómez en diferentes circunstancias. Y justamente yo tenía una relación ya cercana con los líderes del PRD y particularmente con el licenciado Atuey de Camps, que recuerdo, me llamó siendo el director de Tribuna Democrática. Y me pidió que me integrara al PRD, específicamente a la juventud, sí. a la JRD. Y entonces acordamos una cita y me llevó donde el doctor José Francisco Peña Gómez, que vivía eh, en un segundo piso, ubicado en la Palo Hincado eh, frente a Conservaduría de Hipotecas, una oficina del ayuntamiento del Distrito Nacional. Peña Gómez vivía ahí arrimado, como quien dice, sí. en la casa de Mario García Alvarado, un dirigente importante del PRD y muy amigo del doctor José Francisco Peña Gómez. Ahí me presentó a Tuey, sí. a Peña Gómez, y le dijo, Chávez se va a integrar al partido y lo va a hacer a través de la juventud. Y ahí eh, acordaron que yo asumiera la Secretaría Nacional de Prensa y Propaganda de la JRD. Después de ahí, pues lógicamente yo ingresé a Tribuna Democrática, sí. junto con Atuey, con Fulgencio, con Tony Raful, con Miquella Corporal, con Juan José Encarnación, con Plinio, Díaz, con Plinio eh, Vargas, en fin. Y lógicamente que tuve un training bastante intenso, en la época dura. Sí. de El Balaguerismo, así ya yo participo en la campaña muy cerca del doctor José Francisco Peña Gómez de 1978 y bueno, pues eh, era presentador de Peña Gómez cuando iba al programa, eh, lógicamente el titular en ese momento de tribuna era Tony Raful. Sí. Pero cuando Tony no estaba o yo tenía que asumir un rol, yo era la persona que generalmente asumía la responsabilidad del programa y me tocó muchas veces presentar al doctor Peña Gómez en Radio Comercial, en Tribuna Democrática. Eh, y así, bueno, pues, eh, en el año, en el año eh, 82 fui electo regidor, yo competí sí. por una diputación, gané en la convención la diputación, me mandaron a una posición que no se podía ganar, me, me, me, me, comenzaron lo, los grupos del partido, los sí. líderes grupales a repartirse las posiciones en la lista de candidatos en el distrito nacional y a mí me mandaron a una posición que yo entendía que no se ganaba y entonces el doctor Peña Gómez convocó una reunión de la comisión política eh, y planteó que debían haber un, debían llegar a un acuerdo para ubicarme a mí en una sí. posición que yo había ganado, pero los representantes de los grupos y particularmente del sector de Salvador Jorge Blanco decían que no, que ellos no iban a sacrificar, que ellos debían tener a su gente sí. en el Congreso. Y Peña Gómez, recuerdo como ahora, eh, dio un golpe, un manotazo en la mesa y, y dijo, búsquense a otro candidato, porque Peña Gómez se sentía presionado. Porque la prensa, prácticamente, el liderazgo de la prensa sí. nacional, desde Juan Bolívar hasta Ralamé Gómez Pepín, habían acudido actividad de apoyar a sí. Luis José Chávez, un joven que era periodista, que había sido eh, secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas, sí. pero que al mismo tiempo era un Muy cuadro ejemplo, ¿no? sí. joven del Partido Revolucionario Dominicano. Y, y más de 400 periodistas firmaron un documento dirigido al doctor José Francisco Peña Gómez, abogando por mi ubicación en la, en una, en la lista de, de candidatos del Partido Revolucionario Dominicano. Permíteme, Luis, hacer una pausa porque yo creo que viendo lo que fue esa militancia y esa trayectoria tuya política al lado de Peña Gómez, creo que ya entra en una segunda etapa cuando tú tuviste que verte ligado ya a la alcaldía. ¿Qué te parece? Sí, sí, naturalmente. Señores, venimos en un minuto. Interesante memoria de lo que ha sido la vivencia de Luis José Chávez al lado del doctor José Francisco Peña Gómez. Pocas veces contada esta historia. Nos vemos en un minuto. Amigos, retornamos por aquí nuevamente. Luis, yo precisamente te interrumpía cuando tú concluías esa parte, cómo te tocó obtener una candidatura a regidor y ser regidor del Distrito Nacional. Bueno, yo primero gané la candidatura a diputado, o sea, diputado eh, 100, en la convención sí. claro. de 1982. Sí. Y ahí fue que se armó el lío cuando me, a mí me corrieron y me mandaron para atrás sí. a, a una posición que no se podía ganar. Que yo sabía que no se podía ganar, porque habían 32, el distrito tenía 32 diputados, eh, y a mí me mandaron al 19, sí. yo decía, no, pero tendemos que ganar el 60%. Y aunque Salvador Jorge Blanco era un buen candidato en, ese, en, ese, en esas elecciones, pero uno sabía. que eh, El PRD también se había desgastado un poco después de 1978 en el ejercicio del poder. El asunto es, Robert, que cuando el doctor Peña Gómez da un manotazo en la mesa y dice, sí. búsquense otro candidato a síndico porque yo no voy a ser candidato si no llegamos a un acuerdo. El acuerdo era que a mí me movieran en la lista de, del partido, de, de candidato del partido en el distrito. Eso terminó así. Yo me fui sí. y al día siguiente yo llamé al doctor Piña Gómez y le dije que no, que yo renunciaba, que no había problema, que yo renunciaba. Entonces me dijo, no, pero eh, vete entonces como candidato a regidor. A regidor, sí. Y yo fui al número 7 en la lista de candidatos en... De que encabezaba el doctor José Francisco Peña Gómez como sí. candidato a síndico. Sí, claro, ¿no? Como se llamaban entonces a los alcaldes del distrito de, del país, ¿no? De, de, todo, de todo el Gran Santo Domingo. Eh, efectivamente. El asunto es que yo soy candidato a regidor, Peña Gómez gana por amplio margen. Eh, entonces vienen las elecciones internas para sí. escoger el presidente del ayuntamiento, que era del PRD. Y el presidente del bloque regidores del PRD. Peña Gómez propone a, para la presidencia sí. a, a, al historiador Emilio Rodríguez de Mauricio. Sí. Y el entonces teni, él tenía como candidato, había propuesto como, como candidato a Tirso Mejía Ricardo. Sin embargo, yo, yo dije, bueno, yo me presenté también. Y yo gané eh, la vocería sí. del PRD. Bueno, simplemente me presenté y yo era una persona... Había ganado realmente sí. una contienda convencional en el sí. PRD. Era conocido, estaba en tribuna democrática, sí. estaba muy vinculado al doctor José Francisco Peña Gómez, de manera que tampoco me resultó muy difícil. Y durante esos cuatro años yo fui el vocero del PRD en el ayuntamiento del, del Distrito Nacional durante la gestión del doctor José Francisco Peña Gómez. Y durante ese periodo se dio una situación Justamente Ajá. en el año 1984, sí. siendo el doctor Peña Gómez síndico y presidente del PRD, se dio la situación de, bueno, el fraccionamiento que surgió sí. como consecuencia del de enfrentamiento entre el doctor Peña Gómez y, eh, y básicamente y Jacob Masluta sí, por la sí. candidatura presidencial. Sí. Uh, ya ve ya el doctor Peña Gómez había también tenido unos ciertos niveles de confrontación muy fuerte sí. con Atuey de Camps, sí. que era el, el, secretario, general el, el secretario general y ministro de la presidencia con Salvador sí. Jorge Blanco. El asunto es que en esa circunstancia el doctor Peña Gómez en el mes de junio de 1984 acude a tribuna democrática y anuncia la creación del bloque institucional. Sí. Sorprendió a todo el mundo, porque evidentemente la base del PRD, la estructura dirigencial del PRD, no esperaba esa decisión del doctor Peña Gómez, que planteaba prácticamente una ruptura. ¿La división del PRD? En la dirección del partido. Yo voy a crear mi, mi propia fuerza. Y efectivamente, la gente quedó realmente eh, estupefacta. Sí. Los, la, los PRDistas no sabían qué hacer porque todo el mundo estaba alineado o con Salvador o con Jacobo sí. o con otros aspirantes o con otros niveles de liderazgo del partido. El asunto es que en esa circunstancia al día siguiente de ese discurso yo convoco a como vocero del bloque de regidores del PRD a los regidores y propongo que nosotros fijemos posición, acompañemos al doctor Peña Gómez. Y entonces yo llevé un... Yo llevé un documento hecho, elaborado, sí. y, y lo presenté. Ahí estaban los seguidores de Salvador, de Jacobo Masluta y de Peña Gómez. Y yo entendía que Felipa Gómez, que era una rabiosa seguidora sí, de Jacobo, sí. iba a decir que no. Y que otros dirigentes del sector de Jacobo iban a decir que no. Sí. Déjame decirte que todos firmaron ese documento y se publicó al día siguiente, el 18 de junio de 1984. Aquí está. Excelente. ¿Qué dice ahí? Sí, claro. Nuestro apoyo total al compañero Peña Gómez, precisamente la firma encabezada por Luis José Chávez, Francisco Bautista, Cloromino Ramírez, bienvenido Peguero, Sergio Bretón, Cristino Acevedo, Néstor Aníbal, arquitecto Manuel Cáceres, Feli Albuquerque, Miladis Parra, Pedro eh, Celestino, Virgilio Sosa. Antonio Torres y otros demás dirigentes de aquel lado. Mira, qué interesante. Man. Sí, efectivamente. Rubén Peña Castillo, José Antonio Narri, sí. que era regidor, Fernando Urbáez, Juan de Jesús Pérez Mojica, Gomercinda Matos, Antonio Vicente Moronta, Betsaida Santana, sí, sí. Eh, Ramón Hernández Almanzar, Felipa Gómez, Franklin Báez Brugal, sí. eh, Guaró Rondón Payano. Andrés Alcántara y Juan Medina Solano. Esos párrafos, esos cuatro párrafos, ¿qué decía? Bueno, los no recuerdo. El bloque de regidores del Partido Revolucionario Dominicano en el Ayuntamiento del Distrito Nacional expresa su total apoyo a la decisión del doctor José Francisco Peña Gómez de constituir una nueva fuerza que le garantice el ejercicio de su liderazgo político y le permita rescatar la disciplina y los principios básicos de nuestra organización. Los regidores PRDistas que suscribemos la, pres la presente declaración, estamos convencidos de que la actitud asumida por nuestro máximo líder es un esfuerzo honesto, responsable y oportuno, destinado a salvar al partido del descalabro institucional a que ha sido abocado por la forma irracional en que se han venido ventilando las contradicciones grupales que activan en su seno. Estamos frente a un momento crucial en la vida del partido. Nos toca, pues, asumir también una posición de responsabilidad como lo ha hecho el compañero Peña Gómez. O seguimos al auténtico líder del partido que encarna la institucionalidad, la disciplina y los más puros ideales del PRDismo o seguimos alimentando el fraccionalismo grupal responsable del debilitamiento orgánico e ideológico del partido. Al fijar esta firme postura de apoyo a la trascendental decisión del compañero Peña Gómez, nuestro bloque municipal exhorta a todos los organismos del partido y a la militancia perredeísta en general a dar un paso al frente para marchar junto al líder en la gran tarea de preservar el más valioso instrumento de lucha del pueblo dominicano y plasmar finalmente los ideales de justicia y libertad que dan razón de ser a su existencia. Ese fue el documento publicado en algunos medios sí. con, con los aportes de cada uno de los regidores. Aquí está, eh, lo conservo porque lo, esa es la versión original, sí, el del recorte sí. de esa publicación, pero ese fue un compromiso que asumimos todo. Después, lógicamente, cuando se agudizaron las contradicciones internas, algunos de esos regidores se fueron con Jacobo, otros sencillamente permanecieron con Salvador Jorge Blanco, y los más, sí. hay que decir, se quedaron con el doctor José Francisco Peña Gómez. A mí me correspondió asumir un rol de, de, de, de notable responsabilidad sí. en la nueva estructura que constituyó el doctor Peña Gómez, a través del bloque institucional la porque me designó eh, director nacional de prensa y propaganda Excelente. y además me asignó la responsabilidad de crear un nuevo programa porque él no iba a usar la tribuna democrática sí. que a fin de cuentas era el espacio institucional del PRD yo recuerdo que hice la propuesta de crear Avance institucional y ahí bueno pues comenzamos a transmitir ese programa a través de radio H y Z, y por ahí básicamente pues, se iniciaron los primeros esfuerzos para ganar espacio en el debate político del bloque institucional. Luis. Vamos a hacer una pausa, pero al retornar vamos a abrir los teléfonos a ver qué dice la gente, qué opina, un aniversario más del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, vivencia, memoria, toda esa trayectoria que tuvo Luis José Chávez al lado de este importante líder y dos no de destiempo Luis José sí, claro, claro. ante la condición claro. que presentó su salud. Venimos en un minuto para conversar con todos ustedes. Amigos, retornamos por aquí nuevamente. Luis José, vamos a conectar los teléfonos para ver si nos comunicamos con la gente. 809-378-8394. También lo puede hacer vía WhatsApp al 829-920-2795. Luis, ya pasando a la etapa más reciente, yo mencionaba la introducción, 1998, cuando empezó la situación de salud del doctor José Francisco Peña Gómez, que se iba a conocer y todo eso. Luis, a uno siempre le ha llamado la atención de que precisamente en esa intersección del puente de la 17, la padre Castellano fue como ese lugar que siempre identifica como ese espacio ahí del doctor José Francisco Peña Gómez debido a la concentración y todas las actividades que se desarrollaron. ¿Qué anécdota tú tienes específicamente de ese lugar? ahí? Pero te doy un dato. Eh, en el año 84, cuando el doctor Peña Gómez eh, constituye, crea el bloque institucional, en ese mismo año, unos meses después, él tuvo el percance de salud Ajá. donde perdió la corona dato importante sí en ese en ese justamente en ese año estaba bajo mucha presión sí. como líder de la Internacional Socialista como líder en conflicto del PRD eh, como jefe de una nueva corriente sí. partidaria como alcalde del sí. Distrito Nacional con una enorme presión sí. de una base del Partido Revolucionario Dominicano bueno, pues, recuerdo que cuando el doctor Peña Gómez se enferma, entrega el ejercicio sí. interino de la sindicatura a Winston Arnott, sí. que era el suplente a síndico, como sí. se le llamaba. Bueno, eh, ahora se le llama vicealcalde. Sí. Y el doctor Peña Gómez pasa varios meses fuera del país en proceso de rehabilitación y regresa unos cuantos meses después, ya se puede decir... Eh, visiblemente rehabilitado y en sí. condiciones de ejercer de nuevo sus responsabilidades y su agenda política e institucional. Y, sí. y el PRD lo recibe en un acto multitudinario en la cabeza del puente de, eh, la, 17. de, la, de la Padre Castellano. Sí. El puente de la Padre Castellano. Donde ahora mismo, justamente la alcaldesa acaba sí. de eh, Remozar, Remozar y, y habilitar una escuela de formación allí, sí. Dedicado al doctor José Francisco Peña Gómez. Eso lleno de gente. Yo no creo que el doctor Peña Gómez encabezara un acto de masa más grande y sobre todo más emotivo que ese. Yo estaba con él justamente en la tarima. Sí. Detrás de él no me correspondió hablar, lógicamente. Eh, habló, lo, la presentación la hizo eh, Tony, Tony Raful. Y el asunto es que en ese acto el doctor Peña Gómez se da un abrazo con su pueblo, que lo recibe realmente con todo el calor, con todo el cariño y con toda la gratitud que le profesaba por sus años de sacrificio por la causa del pueblo dominicano. Bueno, pues eh, eso pasó y ya, porque no voy a hacer la historia lineal, es sí. decir, eh, cronológica, y a propósito de alguna anécdota importante, yo quiero decirte que en el año 98, sí. 97, es la convención conflictiva donde compiten eh, Miguel Vargas, Miguel Mandelán, Vargas sí. Julio Mariñe sí. y Eligio Jaques. Sí. Yo había sido candidato, había estado en la lista inicial de candidatos y al final llegué a un acuerdo con Miguel Vargas porque me parecía que en ese momento era el que presentaba el mejor perfil, sí, ingeniero, sí. y una figura que evidentemente no, no tenía nada que ver con el Miguel Vargas que conocimos después. A mí sí. me pareció que era el mejor candidato. Yo era un hombre de Hipólito Mejía en ese momento, pero yo me reuní con Hipólito, le mandé una carta y le justifiqué las Porque razones. La y además le dije, eh, Hipólito Mejía no tiene nada que ganar con un Eligio Jaques. Eh, como síndico de la capital. Primero porque Eligio en ese momento tenía fundamentalmente un perfil de profesional agropecuario. No tenía cierto, formación, sí. había sido regidor eh, por un tiempo en Santiago, en, en el año 78, pero no tenía el perfil. Sí. El que tenía el mejor perfil era Miguel Vargas. Yo llegué a un acuerdo, firmamos un documento y bueno, me fui con, con Miguel Vargas, pero le discu discutí con Hipólito Mejía sentado en una mesa. Las razones. Y me dijo, compadre, yo lo entiendo, pero usted sabe, es una decisión del grupo y yo tengo que respetarla. Pero bueno, finalmente, finalmente, eh, el doctor José Francisco Peña Gómez, en medio del de tranque que se produce porque sí. no hay un ganador reconocido institucionalmente de la convención del PRD, eh, se agudizan las contradicciones, sí, sí, sí. el doctor Peña Gómez prácticamente asume como una, como una fórmula de solución sí. extraordinaria Con la, la candidatura a síndico de la capital nuevamente. Y me lleva en la lista de regidores por cuarta vez. Sí. Yo había sido en el, en, el, en el 82, vocero los cuatro años su gestión. En el 86 había sido presidente del ayuntamiento del Distrito Nacional. Y en el, eh, en el, en el, en el 82, eh, ¿en qué año fue que yo fui de nuevo candidato? Ah, bueno, con Rafael Corporándolo Santos. Yo sí, sí. duré tres periodos consecutivos con Rafael Corporandro Santos como regidor cuando el PRD realmente perdió la, la sindicatura del Distrito Nacional. Y ya, entonces, lo que me propone Peña, yo había optado por ser candidato a diputado, pero nunca me tocaba porque lo, lo, los grupos se repartían las candidaturas sí. que se podían ganar. Y en esas condiciones, yo voy a la lista de candidatos, me invita el Banco Interamericano de Desarrollo a un seminario sobre asuntos municipales en Cartagena, Colombia, y me voy sí. junto con otros profesionales y dirigentes que fueron a ese evento. Y cuando regreso, ya yo no estaba en la lista. ¡Oh, Dios mío! Y cuando no, hablo no, con no, el doctor Peñagómi y le reclamo, él estaba ya muy enfermo. Y yo fui a Cambita y hablé con él. Y me dice, no, me forzaron, me presionaron, y yo cedí la posición tuya. No, está bien. Lo dejé así. Me dijo, no, pero tú, va, tú me vas a acompañar. Tú me vas a acompañar en el gabinete municipal. Y bueno... Murió unos días antes de ser electo. Le traspasó la candidatura a Johnny, Johnny Ventura. Ventura ¿no? claro que sí. Y entonces resulta que Johnny Ventura, cuando sale electo, a, lo poco, a los pocos días de ser confirmado, me llama y me dice, yo quiero que tú seas el próximo secretario general del ayuntamiento. Fue, fue mi última gran responsabilidad ¿Sí? en el ayuntamiento del distrito municipal. En el del Distrito Nacional y en el campo del municipalismo, aunque después sí. fui asesor de David Collado, en fin. Y actualmente soy asesor honorífico de Carolina Mejía. Esa es una historia que muestra bajo qué presión, bajo qué tipo de tensiones se manejaba el doctor Peña Gómez intentando conciliar sí. a un partido con una fuerte vocación de fraccionalismo. Sí que realmente tenía en su propio seno el margen de la división. Y solo el genio, y solo la capacidad, la fuerza moral del doctor José Francisco Peña Gómez logró mantener unido al partido revolucionario dominicano. Luis, hay que ver lo que tú has contado aquí de tu trayectoria, al lado de José Francisco Peña Gómez, ¿Cuántas veces se luchó para mantener ese partido unido? ¿Y cuántas situaciones? ¿Puede ser esto parte del deterioro de la salud de José Francisco Peña Gómez, Luis José? Sí, claro, claro, claro. claro. Óyeme. Eh, el doctor Peña Gómez básicamente murió de cáncer. Sí. Y el cáncer es una enfermedad generada esencialmente, más que por razones fisiológicas, por razones de carácter emocional. Sí. La, la, la salud emocional es uno, o la ausencia de salud emocional es uno de los factores con mayor nivel sí. de predisponencia frente al cáncer. Eso evidentemente fue uno de los factores que llevó al doctor José Francisco. Si el doctor Gómez hubiera utilizado los años que vivió después de sí. recuperarse, bueno, de someterse a una, a una operación que le restableció la coronaria, ¿no? sí, sí. probablemente hubiera vivido mucho más, pero él asumió realmente todo, eh, toda la presión sí. que representaba dirigir el PRD en, en unos tiempos sumamente convulsos y evidentemente no pudo, no pudo superar esa prueba. Luis. No pudo. En estos minutos me gustaría aprovechar tu presencia porque recordamos que en esos momentos que tú mismo dices que tuviste que visitarlo a Cambita ante la situación que se vivía allá en 1998, esa crisis por esa aspiración a la sindicatura del distrito todavía, Luis José, ese gesto que tuvo José Francisco Peña Gómez de decir yo lo perdono. ¿Cómo valora tú esto y cómo lo viste tú en ese momento, donde muchos dirigentes de ese partido entendían que no era la correcta decisión de José Francisco Peña Gómez, Luis? Bueno, pero ese era José Francisco Peña Gómez. El Yo vi al doctor Peña Gómez, por ejemplo, en el ejercicio del quehacer político cotidiano, juntándose con gente que lo habían insultado el día anterior. ¡Wow! Yo recuerdo que el doctor Tirso, Tirso no, Marcio Mejía Ricard, hermano de Tirso Mejía sí. Ricard, Hizo un pronunciamiento en un programa de televisión, durísimo. ¡Wow! ¿Cómo, cómo va a ser? Pero realmente Marcio Ricardo tenía, tenía realmente... Era emocional. No, no, señor. no. Realmente tenía la reputación de ser una persona realmente eh, que perdía mucho el freno emocional. Sí. Y sobre todo en lo que tenía que ver con la palabra. Y, y al día siguiente yo voy al despacho del doctor José Francisco Peña Gómez y pregunto por él porque en ese momento yo era el vocero del bloque de regidores del PRD, y me dice la secretaria, Virtudes, me dice, me dice, él está reunido ahí con... ¿Virtudes Álvarez por si acaso? No, no, no. Eh, no virtudes, la, la, la, la que fue... Ella no, no le no decían Virtudes, sí. pero era, tenía, tenía un apodo. Sí. El asunto es que me dice ella, que el doctor Peña Gómez estaba reunido con Marcio y Ricadillo. ¿Cómo? ¿Cómo? De ahí salieron, mira, dándose la mano y en paz. Pero eso hizo el doctor José Francisco Peña con Atuey de Camps cuando le dedicó, cuando le, le dedicó tres discursos, siendo él sí. ministro secretario de la presidencia, atacando con mucha dureza al doctor José Francisco Peña Gómez. El doctor Peña Gómez fue capaz de entenderse después con Jacobo Masluta, con quien tuvo una durísima confrontación. El doctor Peña Gómez, que fue perseguido de la peor manera por su maestro, el profesor Juan Bosch, fue capaz de perdonar. ¿Tú sabes cómo era que le decía eh, Bosch a Peña Gómez, el degenerado? Y yo una vez le pregunté, ¿y por qué? Le dice así, no, nunca lo he entendido. Y después a Bosch le preguntaron, y yo, que era simplemente porque era una forma de él descalificarlo. Y Peña Gómez fue capaz, pero Peña Gómez fue capaz también de reunirse con Balaguer, su gran persecutor. Sí, sí. De manera que eso, yo lo perdono, es el resumen probablemente más auténtico de la vida del doctor José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez realmente nunca albergó rencor, ni resentimiento, ni odio contra ninguno de sus adversarios. Sí. Y murió, yo creo que, en paz. De manera que ese fue el doctor José Francisco Peña Gómez que perdimos en mayo del año 1998. Un hombre que se había reconciliado con la sociedad. Sí con los partidos políticos, con todos los eventuales, eh, diría yo, enemigos que él sí. pudo tener, porque hubo gente realmente que persiguió con saña al doctor José Francisco Piña Gómez. Le negaron hasta el derecho a tener una nacionalidad, a tener un nombre, por ser un hombre, hijo de circunstancias difíciles, sí. que debió ser justamente un mérito, pero no, fue perseguido con saña por sus enemigos. Luis, se nos agota el tiempo. Nos quedan apenas dos minutos. Un PRM, hijo de un PRD, a raíz de una división más de esas que tú has conocido. En el día de hoy entiendes tú que el PRM mantiene vivo esos ideales de José Francisco Peña Gómez. Y acaso Luis José ahí de manera muy puntual la situación que se vive para el proceso de convención donde dirigentes de la talla de Rafael Albuquerque, eh, Guido Gómez Mazara, mantienen vivo ese espíritu de división y de disgusto. Dos cosas. Probablemente el doctor José Francisco Peña Gómez ha sido el líder político dominicano que mayor influencia ha ejercido en la conducta de sus seguidores, sí. de sus discípulos. Eso no pasó ni con Balaguer ni con Bush. Los discípulos de Balaguer y de Bosch lo negaron tan pronto sí, pudieron. Sí. Los discípulos de Bosch, por ejemplo, tan pronto fueron al poder, eh, renunciaron a todos los predicamentos éticos y doctrinarios de su, de su maestro. Uh -huh. En el caso del doctor Peña Gómez, yo te puedo decir a ti, yo he sido testigo de la conducta de dirigentes, muchos dirigentes del antiguo PRD y del actual PRM, que sin duda alguna fueron realmente influidos de manera visceral por, la, por el ejemplo del doctor José Francisco Peña Gómez. Yo te puedo decir a ti, y no intento presumir, pero yo soy uno de esos dirigentes. Peña Gómez decía cuando lo cuestionaban siendo síndico, decía, señores, cuando por ejemplo llegaron a decir de hablar de corrupción, sí. él decía, cuando yo salga del ayuntamiento, del Distrito Nacional, a mí no se me va a pegar ni el polvo de los escritorios. Y yo te digo a ti que yo he visto a mucha gente, a muchos discípulos del doctor José Francisco Piña Gómez que han ejercido cargo y han actuado con la misma transparencia y con la misma honradez eh, mostrada por el doctor José Francisco Peña Gómez en el ejercicio del poder. Milagro. Ibelice, César Sánchez, Johnny Ventura. Bueno, no puedo seguir por la lista porque son muchos, son muchos. La gente que, que, eh, que realmente replicó en el ejercicio de la política y del poder la conducta del doctor José Francisco Peña Gómez. Yo creo que definitivamente él sí influyó en sus seguidores, en sus discípulos y sobre todo... Sigue ejerciendo una influencia decisiva en la estructura dirigencial del partido revolucionario moderno. Y el, quizás el mejor ejemplo, aunque no fue de los que más cerca de él estuvo, es el actual presidente de la República, Luis Abinader. Eso es así. Luis, se nos quedó el tema de la convención de delegados del PRM. ¿Cómo tuvo esta situación ahí no, brevemente? No, no. Lo que hay que esperar es que la dirección política... Y los que aspiran a ejercer un rol de liderazgo del partido actúen con el debido comedimiento, con la debida inteligencia. Que sepan, como decía el doctor José Francisco Peña Gómez, que hay que clavar el clavo sin rajar la tabla. Excelente. Eso es así. Señores, concluimos una producción especial en el día de hoy. Señores, Luis José Chávez, un hombre que desde sus 20 años que inició en el periodismo, al pasar a la política lo hizo al lado de José Francisco Peña Gómez y hasta el día de hoy mantiene vivo ese legado del doctor José Francisco Peña Gómez. Luis, hermano, muchísimas gracias. gracias a usted. ustedes nos vemos mañana nuevamente aquí en esta N16, este espacio teledebate, continuando con todos ustedes. Hasta la próxima.